Eh, con la actitud que te porta en estos momentos, ¿nunca nadie te ha amenazado? ¿Amenazado? ¡Ah, me estás amenazando! Se realizó una conferencia súper espectacular por parte de Alex Montiel allá en Mazatlán, Sinaloa. Y en la parte de las preguntas y respuestas se hizo presente la jugosidad, la omnipresencia, ¿Eh? la perfección andando el escorpión dorado. Los asistentes, cientos y cientos de ellos tuvieron la oportunidad de estar junto a mí para hacerme algunos cuestionamientos y que aprendieran un poco de mi pinche sabiduría. Ah, acompáñame a ver los mejores momentos. ¡Qué gracias, auditos! ¿Cómo está mi Mazatlán, cadido de mi corazón? Ah, son pinches mudos ahora, ¿ok? Ah, qué distinto. Gracias por estar aquí. Hoy su dios omnipresente está presente de la presencia. ¿Todo bien? No mames, una cubaca ahora. Estamos en una escuela, en una institución educativa. A ver, ¿tú qué ¿Desde hace rato ven que me veías con ojos de reseo? Pregúntame, ¿me tienes que hablarle al micrófono? Solamente te quería pedir un saludo. ¡Ah, chingada! Así, ah, muerde el cebo <risa> Le viste cara de, de preguntas y ¿Preguntas o respuestas o saludos? saludos. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Saludos, bueno, ahorita te mando a saludar Te lo mando por no, mail no, no, no, <risa> ¿Tienen ustedes sí, una pregunta o una re re re respuesta? ¿Quién? ¿Quién? La de amarillo Es tu cumpleaños, adelante con la pregunta Más picosa La que quieras, picosa o dulce Sí, hoy más que nunca tienes la oportunidad de hacer lo que antes no podías. Eh, me lo han dicho muchas veces. Bueno, es que muchos de los profesionales de antes dependían de una empresa. En el momento que los corrían de esa empresa, perdían su valor. Pero hoy, con los pinches individuos a través de las redes sociales, tú puedes abrirte muchas puertas que antes no tenías la posibilidad de tirar. Tienes la oportunidad hoy más que nunca, chócala. Eso, sabrosa. ¿Quién dice yo? Preguntas, preguntas inteligentes Nada más preguntas una pendejada te doy un madrazo, ¿eh? Pregunta de, de, de ¿estás con nosotros Furcio ¿Cómo estás, Furcio? ¡Córrela! ¿Qué pedo, Ver? No sabía que venías aquí, Ver, tu morro, adelante eh, Con la actitud que te porta en estos momentos, nunca nadie te ha amenazado ¿Amenazado? Ah, me estás amenazando, culero güey? ¿Dónde está mi super traje? No, pues nunca me habían amenazado, pero dime qué pedo, güey Ahorita de nuevo... No, no te preocupes, no, amigo. El macho. Oye, este... No, no, que te... Mira, ahí te va. Yo, yo lo resumo así. Eh, un amigo, el pinche Mario Castañeda, un día le dije, ah, miéntale la madre a ese güey. Y Mario le daba pena, decía, no, no mames, ¿cómo le voy a mentar la madre a un cabrón que ni siquiera conozco? El otro güey le respondió, no se preocupe, jefe, cuando no hay intención, no hay ofensa. Miéntasela. Vaya usted con su jefa y moléstela. Lo que se dice con respeto no el Exacto. La... ¡A huevo! Su madre! Cuando tú te cagas de risa, y yo me cago de risa en el pinche bully, estamos todos echando desmadre y se va a cábula. Cuando tú te pones con cara de pendejo y ya triste, entonces ya no es chistoso, ¿me explico? Cuando uno de los dos ya no se ríe, ya no es chistoso. Mientras exista una complicidad, todo está chingón. Así que tú eres mi carnal. Aunque tengas caras de furcio, no es verdad. ¿Quién dice yo por acá? ¿Quién dice yo? Permíteme, permíteme, permíteme. Hay prioridades. ¿Cómo se llama tu nombre? Kenia. ¿Cómo? Kenia. Kenia, ¿cuántos años tienes Kenia? Dieciocho. Ah, huevo. Eh, ¿Cuál ha sido durante estos años en la que he saltado a, a la plataforma? Pues, ¿cómo la llevado emocionalmente? Ah, mira, esa, esa es una pregunta muy importante. Tú sabías que, esto no es mamada, ¿eh? lo que les voy a decir no es, no, es, no es choro. Tú sabías que existen muchos estudios actualmente de psicólogos y demás que han estudiado a los youtubers, a los influencers y demás que hay una cantidad de gente depresiva en el mundo bien cabrón. O sea, no nada más es, un, es cuestión de una generación, sino aquí lo importante o lo que... Eh, nos sorprende es que las personas que tú ves así, con llenas de fama, que tienen eh, un, un, un nivel de baro chido, o sea, que no tiene pedos en la vida, dicen, no mames, tengo el empleo de mi vida y me siento deprimido, ¿qué pedo conmigo? Está muy cabrón, o sea, si tú no tienes ancla si tú no tienes algo que te asiente a la pinche tierra, te puedes volver loco en esta carrera y en la que sea, porque todo esto es efímero, todo esto es de mentiritas, lo que es real es tu familia, tus amigos, tus bases, ¿Qué quiere ser? ¿Famoso o exitoso? ¡Famoso en chinga! Lady 100 pesos, el Edgar cae, todos esos pendejos son famosos en dos segundos. La Mars, ¿te acuerdas de la Mars? Bueno, ¿qué está haciendo ahorita la Mars? ¿Quién sabe? Pero la conoces porque es famosa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Famoso o exitoso? Famoso en chinga, exitoso te cuesta un poquito más de tiempo, pero vale más la pena y así puedes tener como una estabilidad emocional más adelante, que mía. Habitación 334. Este. ¿Cómo se llama tu nombre? A ver, pre pregúntame, cabrón. Bueno, yo me llamo Sebastián Martínez, de colón. ¡Ah! Oh, oh, con razón habla como Maluma el cabrón. ¿Cómo estás, princesa? Dime tu pregunta, princesa. Una okay, que <risa> <risa> Dale, princesa. Bueno, eh, no tengo no, eh, cuando te enseñan a conducir van a saber que esto nunca lo sueltas, el conductor nunca lo suelta. No entiendes coger es pendejo, pero adelante. <risa> <risa> <risa> bueno, te acabo de decir que gracias a ti tú has abierto muchas fuerzas. También ha abierto muchas tiendas. Eso sí es de cáncer. ¿eh? <risa> ya se has <estás> hablado conmigo, <risa> parcero. <risa> Eh, pues habla muchas posibilidades, pero que, que, como, como decía un pinche superhéroe, con cada gran poder existe una gran responsabilidad y no se metan en pedos, cabrón, porque miren cuántas pinches cámaras están apuntando. Yo me acuerdo cuando no existía tanto eh, el pedo del internet en, en, los, en los teléfonos, cuando era más restringido, yo llegaba a las redes sociales así en la tarde o en la noche y abría mi Twitter y me decían te vi en tal mall, te vi en tal parque, te vi... No mames, cabrón pinches espías, cabrón pinches sía, la tengo aquí encima de mí. Y entonces cada cosa que estás haciendo, eh, si tú eres un mortal, o si tú eres un youtuber, o si tú eres un funcionario público ahora, pues sí te tienes que estar cuidando de no cagarla. Así que eh, con, cada, con cada responsabilidad, con cada privilegio que te da como las piernas o cualquier otro acceso a la vida, pues también existe una gran responsabilidad para llevarla a cabo. Chido, bienvenido a Colombia. Por acá está una mamacita. Espérenme, voy para allá ahorita. Ah. No puedes preguntar tú mejor. Dale, dale. Son dos preguntas. Dígame. ¿Alguna vez has lavado la máscara? ¿Alguna vez qué? Has lavado la máscara. Tú huélele. Eso. Ahora huélele acá. La segunda. La segunda, ¿me voy a hacer contigo? Una, eso no es pregunta, eso es petición. Tómala en lo que mía. Voy a caminar en cámara lenta en lo que voy a la siguiente pregunta y esta señora me arrima las nalgas. no, señora! La pregunta que tengo es, yo sé que eres un dios y todo eso, pero... Qué bueno que te quede claro. Mazatlán quiere saber si eres parte del team o del team que ni ¡Ya! Esta calavera significa peligro. A Kenia la conocí el otro día, nos besamos y todo, pero no nos dijimos nuestro nombre. Y, y el Juan de Dios y la otra... Es, es mame, todo ¡Señora, aléjese de mí ya, cabrón, no mames! Espérame. El punto es que eh, entre los peres estoy hablando, entre los youtubers existen de repente rivalidades, ¿no? Todos son mamadas, o sea, -todos, todos, todos al final del día todos son amigos. Y de repente se hacen estas polémicas pues para cumplir followers, para subir followers, pero realmente ni se clavan porque es como los, los, los partidos políticos están defendiendo un pinche partido, un candidato, y al final están comiendo en la misma casa. Ya siéntese, señora, no mames. La frase nunca pudo haber quedado mejor. ¿Cómo estás, mamacita? Dime. Me llamó Ajá, y luego. Aquí. ¿Cómo es el baño de gato? Porque yo sé que es que el que se lame así por todo el cuerpo. Pues sí, exactamente. Colosa. Ah, o sea, ¿tú me estás ofreciendo un baño de gato? ¿Quién me está ofreciendo un baño de gato? A ver, bañame el brazo. Espérame. Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? Quiero despedirme para que, este, con una grabación para que sepan cómo grita Mazatlán, peluche en el estuche. Uno de los gritos más masivos que haya tenido en la historia de este canal. Así que si gritan conmigo, peluche en el estuche, voy a sentirme bien pinche honrado. ¡Va! ¡Peluche en el estuche! <risa> <risa> ¡Gracias Mazatlán, los quiero chingo! Gracias por haberme invitado Recuerda, si tú quieres una conferencia De estas de las redes sociales Y todas esas madres super cabronas que maneja el picha Alex Montiel Escribe a Y está bien, pues obviamente se hace presente Tu dios, el escorpión dorado <ríe> Peluchas, no las tuchas. <risa>